¿A qué me oís? Ahora sí, ¿no? Sí. Perdona, Graciela, es que hay un problema técnico con el... Vale, vale, muy bien. Con el streaming se está tratando de arreglar, pero en todo caso se está grabando la sesión, por tanto la gente que está afuera podrá verlo. Simplemente hoy es un día, bueno, aparte de un día largo, intenso e interesante, es un día complicado porque nos movemos entre edificios. Tenemos aquí el, el, la comunicación de garantía de ingresos, es verdad que los talleres de garantía de ingresos son un grupo se queda aquí, dos grupos en aulas del Jovellanos. Después eh, tendremos el, el desayuno, volvemos todos a Son Lledo para hacer la comunicación de vivienda y volvemos eh, cuatro grupos al Cifro de Colonia, el edificio vecino, para hacer las, los talleres. En la Secretaría Técnica eh, os vamos a indicar eh, perfectamente por dónde ir, pero os pedimos un poquito de celeridad y no entretenernos por el camino porque vamos muy justos de tiempo. ¿vale? Bienvenidos a, a este segundo día del, del seminario eh, de Garantía de Ingresos. Eh, Graciela Margesini, eh, de APN España, moderará la mesa. Todos tuyos. Graciela, gracias. Gracias, Andreu. Buenos días a todas, a todos. Eh, yo tengo el gusto de estar eh, moderando este primer taller. Os eh, doy la bienvenida, calurosa. Hemos tenido un día muy productivo ayer y espero que hoy también lo tengamos. Eh, como comentaba Andreu, tendremos esta, esta mesa redonda, un breve intercambio de preguntas y luego un taller. Con lo cual, aquellas cosas que no hayamos podido abordar se van a poder discutir en profundidad. De hecho, algunas de las personas que están conmigo se van a poder quedar y compartir también eh, con vosotros. Eh, la primera cuestión, que cuando hablamos del ingreso mínimo vital o de la garantía de ingresos, es eh, tratar de hacer una referencia europea, porque estamos en eh, un seminario sobre Europa Social. Y entonces nos tenemos que situar en la Recomendación de Inclusión Activa del año 2008. Esa recomendación es muy importante ¿por porque nos, sitúa en, nos da tres pistas claves para eh, realmente que se produzca una inclusión activa de una persona, según la Comisión Europea, tiene que estar eh, a su disposición un empleo digno, un acceso a garantía de rentas y el acceso a servicios públicos de calidad. Eh, esos tres pilares es un triángulo virtuoso y realmente, si falla una de esas patas, podemos decir que falla o se desequilibra el triángulo. Esto, eh, más recientemente, lo recoge el principio 14 del pilar europeo de derechos sociales. Con lo cual, la Unión Europea ha ido dando pequeños pasos, no lo rápido que quisiéramos desde, desde la sociedad civil... Eh, y especialmente desde EAPN, porque nosotros y nosotras hemos iniciado en el año 2012 un trabajo activo de incidencia política para lograr un marco europeo de rentas mínimas que permita justamente ese triángulo virtuoso. Bien, eh, ahora mismo la situación es que en el año 2020 la Comisión Europea emitió eh, un documento que eh, envió al Consejo eh, y que se va a abordar el año que viene, en el año 2022, y nosotras vamos a estar muy atentas a lo que pase en el año 2022, tratando de afinar la incidencia política para lograr que se cumplan los cuatro elementos que tiene esa, esa comunicación de la comisión al consejo, que son la adecuación, la cobertura, la asimilación y articulación con el mercado laboral, y el acceso a bienes y servicios habilitadores, como la vivienda, o los servicios sociales. Eh, entonces, en toda Europa los, los eh, sistemas de rentas mínimas sirven para apuntalar derechos fundamentales. El derecho a que todas las personas tengamos un ingreso. Ayudan a mantenernos activos en la sociedad y también eh, tienen una función macroeconómica, que es actuar como estabilizadores. Eh, antes de la pandemia en España la situación era, eh, como sabéis, eh, de una serie de eh, sistemas que convivían o coexistían, mejor dicho, ¿no? eh, Los sistemas de rentas mínimas autonómicas, las pensiones, eh, las prestaciones contributivas y no contributivas de la seguridad social, y luego ha habido in intentos en varias ocasiones, en algunos de ellos muy participados por la sociedad civil, como la in iniciativa legislativa parlamentaria, la renta mínima de los sindicatos como se la conoce, que no han prosperado, no han llegado a cristalizarse. Pero en la estrategia eh, de prevención y lucha contra la pobreza, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2019, ya se hablaba del ingreso mínimo vital o, como dicen las personas participantes en los encuentros de APN, el vital, que le quitan lo de ingreso mínimo y se queda en el vital. Bien, eh, con la pandemia, esta, esta, este, esta promesa que estaba en la estrategia, de pronto se convierte en una realidad, una realidad que evidentemente muy festejada y celebrada por eh, una red como EAPN, porque llevábamos diez años activos, intensos, haciendo debates por todo el territorio sobre la necesidad de tener este recurso, esta prestación. Eh, podríamos decir que es el mayor avance en materia de derechos sociales desde la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia del 2006, que es un nuevo derecho ciudadano que articula una última. una una última red de seguridad para todos y que no es un elemento excepcional, sino que ha llegado para quedarse. Ahora bien, en el estudio que hemos publicado hace muy poquitos días, sobre un año después del ingreso mínimo vital, la perspectiva autonómica, veíamos que hay una serie de aspectos que nos gustaría debatir con los ponentes hoy y con todos vosotros en los talleres. Algunos aspectos que no están funcionando y que no están teniendo esa, esa, esa capacidad de ser la pata fuerte de ese triángulo virtuoso. Eh, en primer lugar, ampliar el grupo objetivo al que se dirige, porque la definición de pobreza severa es muy concreta, es una definición que no corresponde con Eurostat, es el 30% de la mediana de la renta y no el 40%. En segundo lugar, ampliar los perfiles de edad y otros criterios de acceso, porque en las entidades estamos viendo que montones de personas con necesidades y pobreza extrema se están quedando fuera. En tercer lugar, una mayor agilidad y transparencia en la tramitación, sobre todo en todos los aspectos relacionados con la gestión, el trato digno de las personas en el proceso, un trato informado y digno y eh, derechos de reclamación. En cuarto lugar, cambiar la metodología de cálculo de los ingresos de las personas, porque no puede referirse al año anterior, que puede haber sido un año normal en la vida de esas personas y hoy estar en una situación de grave crisis. El quinto es la complementariedad con las rentas mínimas autonómicas y ver cómo esto se articula, porque estamos encontrando nuevamente diferencias que van a establecer o profundizar eh, la heterogeneidad que preexistía y en sexto lugar mejorar las cuantías la conexión con el empleo y los famosos servicios habilitadores como la vivienda y el acceso a los servicios sociales comunitarios que se han quedado desconectados hecha esta introducción tengo el gusto de presentar a pedro eduardo Bernal silva que pertenece a la escala de científicos de la defensa y es actualmente director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Objetivos, Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones. Adelante, Pedro, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Raciela, y muchas gracias a, a PN por invitarnos a, a estas jornadas. ¿no? ¿Se escucha? Perdón. No sé si me oís bajito. A lo mejor ahora... Ahora si se le acercamos un poquito. Creo que lo tienen que activar de ahí. Cuando... Mm, bueno, ahora sí, yo creo que ahora sí me va a salir bien. ¿no? Ahora oigo, me, oigo, me oigo a mí mismo así por fuera, y yo creo que eso es, es buena señal. No, no pues eh, os decía, quería empezar dando las gracias a EAPN por, por habernos invitado a estas, a estas jornadas. Le hubiera gustado venir a, a la Secretaría General, a, a Milagros Paniagua, a que, que muchos conocéis, pero por, por diferentes eh, razones el fin de año se va acelerando y al final pues no ha podido ser. He tenido que... He tenido que venir yo y, y bueno creo que es eh, que es muy interesante el, tanto la temática como el momento en que nos encontramos. Como decía Graciela, pues ya han pasado 18 meses desde que el ingreso mínimo vital, el vital, empezó su rodadura en junio del año pasado. Si se acuerdan dónde estaban en junio del año pasado, pues acabamos de salir del confinamiento o estábamos todavía, no sé, no sé muy bien, creo que acabábamos de salir de casa ya y la situación era un tanto eh, complicada para toda, la, para toda la sociedad. Ahora nos encontramos en otro momento que también es muy interesante dentro de lo que es la, la vida del, del ingreso mínimo vital porque lo que tenemos encima de la mesa pues es un proyecto, de, un proyecto de ley. En poco tiempo se va a convertir en una ley. Que es una de las cosas, el tener un marco jurídico acorde con la importancia que queremos dar a la prestación, Pues, pues entendemos que es eh, muy necesario. Para ser eh, precisos, pues, hace dos semanas eh, se, se, se, se votó el proyecto en el, en el Congreso, no hubo ningún voto en contra, Sí tuvimos muchísimas enmiendas de los grupos parlamentarios, como 400 y pico, lo cual demuestra que hay mucho interés pues en cómo tiene que salir de reforzada la, la prestación, cómo tiene que ser el, el ingreso mínimo vital a partir, de, a partir de ahora. En este momento el trámite del Congreso lo ha pasado, ahora se encuentra en el Senado, en el Senado también tiene su fase de, de enmiendas, se votará en breve, volverá al Congreso y esperamos que a mediados del mes que viene que se apruebe ya eh, definitivamente con, con, rango de, con rango de ley. En este año y medio que llevamos con el ingreso mínimo vital, pues eh, hay cosas que han salido mejor, cosas que todavía hay que darle bastantes vueltas, como, como contaba el informe. ¿no? De momento, pues tenemos, estamos llegando a cerca de 400.000 hogares. De esos hogares, que básicamente son pues, unas 900, 900 y pico mil personas, ya hemos podido pues, tomar bastantes medidas. Por ejemplo, hay 360 y tantos mil niños. Por ejemplo, en Baleares, donde estamos ahora, el 42% de las eh, personas a las que llega el ingreso mínimo vital, en esas, eh, esas familias a las que está llegando, esas unidades de convivencia, son niños. Esto es una realidad. ¿no? Y eso de niños y pobreza o pobreza infantil, pues eh, ya saben ustedes que es un binomio que va muy, que va muy ligado. ¿no? Tener niños, por un lado, pues es una dificultad a lo mejor para cambiar de trabajo, para tener un horario. Los niños eh, tienen un coste económico, hay que, tienen esa manía de comer y de vestirse y tal, y hay que atenderla. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que existe una realimentación en hogares pobres. Hay niños pobres y esos niños pobres en el futuro van a ser pobres también. La pobreza se está heredando, ¿no? cosa que si nos podía parecer natural hace mil años, pues decir ahora que tenemos wifi, que tenemos Netflix, que cosas como, como la pobreza pase de padres a hijos, algo tenemos que, algo tenemos que tocar porque esto no está funcionando bien. ¿no? Y un poco, pues... Eh lo que hemos pretendido con la, con la ley del IMV pues es, en cierto modo, extender y solucionar algunas de las carencias que, que hemos visto que tenía, que tenía la prestación hasta, hasta ahora. Habrá que ver si hemos eh, acertado con la fórmula y si hay que seguir dándole vueltas, que seguro que hay que seguir dando, dando vueltas, ¿no? Así un poco las palancas que teníamos para, para tocar, pues eran obviamente pues el llegar a más beneficiarios, el manejar las cuantías para que esos beneficiarios pues, pues tuvieran una, una prestación un poco mejor y flexibilizar pues, condiciones como, como era el, el acceso, ¿no? Yo no sé, hay un pequeño pitido al fondo, a lo mejor somos los, los micros, ¿no? Es que no, nos dejan cerrar. ¿no? No nos deja, no pasa nada, no pasa nada. Perdonar control ahí, sí, es que no podemos silenciar no los micros ¿eh? Eh, mientras hablan, no sé si esto es posible. O... Yo creo que ahora sí, ahora no pasa nada, no no os preocupéis. No os preocupéis. Una de las cosas que, que ha traído el ley del IMV que va a incorporar es lo que hemos llamado el complemento de ayuda para la infancia, puesto que la pobreza infantil era uno de, eh, de los problemas que veíamos más, eh, más acuciantes a solucionar, pues a ver de qué manera podíamos incidir en ese en ese vector, en esa palanca y en cierto modo pues mejorar la, la vida de las, los hogares donde había, donde había niños. Lo que se ha aprobado o lo que se va a aprobar, lo que se va a implantar, pues es una ayuda es una ayuda eh, fija en función de la, de la edad de los niños por cada menor y que básicamente no solo llega a los beneficiarios actuales del IMV, sino que llega a otras personas que están en otros pues, eh, anillos de, de pobreza un poco por, por encima. Para concretar, pues eh, lo que se va a dar son 100 euros al mes por cada hijo menor a, perdón, cada menor, pues, a cargo entre 0 y 3 años. Entre 3 y 6 años van a ser... 70 euros al mes y de 6 años hasta los 18 van a ser 50 euros al mes. Esto va a ser, como digo, pues para eh, familias que perciben el ingreso mínimo vital y para otros umbrales de, de renta y patrimonio superiores, pues como es un 300% de renta o un 150% de patrimonio poco El ministro, cuando lo contaba, daba un par de ejemplos que, la verdad, nos, nos, nos gustaban porque eran bastante, bastante gráficos. Nos encontramos muchas veces que las familias que se encuentran en esta situación son familias monoparentales y, en la mayoría de los casos, encabezadas por mujeres. Y contábamos, por ejemplo, pues el caso de una, una mujer, Ana, lo pusimos Ana, que tiene dos hijos de dos y cinco años, y como tiene unos ingresos muy bajitos, pues está, eh, está cobrando 200 euros de algunos trabajos que puede atender, pues le dábamos un, una, una prestación, un ingreso mínimo vital de 681 euros. Ahora, por tener dos niños de 2 y 5 años, le vamos a dar 100 euros por el pequeño y 70 euros por el mayor. Con lo cual, pues va a pasar de 681 a 851 eso en un hogar tampoco es que solucione todos los problemas, pero sí es un, tenemos pues un, eh, un escalón, una ayuda que se va a anotar. ¿no? Pero como dicen en la teletienda, eso no es todo. ¿no? Y había otra vecina suya, María, que esta tiene unos ingresos un poco mejores. Está ganando mil euros. Mil euros, que es un sueldo ya pues, muy típico. ¿no? Y, y la verdad es que es complicado sacar adelante también dos niños, pues en este caso de uno y cuatro años, con un sueldo de mil euros. Pues a María también. María, pues, por tener, eh, eh, estar en esas bandas del 300% de. De, de la renta pues le vamos a dar 100 euros por el hijo pequeño y 70 por el hijo de cuatro años con lo cual pues va a pasar de 1.000 a 1170 no es que sea la solución de todos sus problemas pero pero realmente es, es un dinero que va a entrar en que va a entrar en estas eh, en estas familias no es algo que se va a notar y se va a notar enseguida cuando tengamos la cuando tengamos la ley dentro de esas eh, palancas le vamos a intentar ser más generosos con, con aquellas familias más necesitadas, pues nos encontrábamos también con, con otro, otros hogares donde había personas con algún tipo de discapacidad. Lo que vamos a hacer pues es que en estas, eh, en estas unidades de convivencia o estos hogares donde hay una persona o varias personas con discapacidad, la prestación que está recibiendo ese hogar la vamos a subir un 22%. La discapacidad entendemos que tiene un, tiene un sobrecoste económico, y entonces, pues, pues hay que intentar eh, compensarlo, ¿no? Y ahora, pues mediante la ley, vamos a intentar eh, ayudar un poco más a, a este grupo. ¿no? Otra de las palancas que teníamos, aparte de intentar eh, aumentar la generosidad con determinados colectivos, pues era el, el llegar a otros colectivos que hasta ahora no estaban, no estaban incluidos. Cuando se concilió la prestación, no se, no se pensó que esto fuera algo para que la gente se marchara de su casa, sino que realmente, pues era para personas que que lo necesitaban, no, no era para emanciparse. Entonces, tenía un, una, una limitación y es que pues, eh, personas por debajo de los 23 años pues, no, podían, no podían apuntarse al, al ingreso mínimo vital. Y lo que nos hemos encontrado es que hay situaciones, no se trata de personas que quieran emanciparse, sino que es que al llegar a los 18 años pues, se les abre un precipicio. ¿no? Es el caso de, de personas eh, de jóvenes que han estado tutelados en un centro y al llegar a los 18 pues ya no pueden seguir en esa situación y entonces pues se ven pues, eh, pues en una situación muy complicada a esos, si se les va a poder reconocer el, el acceso al IMV. ¿no? Y también pues, a, a jóvenes de 18 años que se han quedado huérfanos en una situación de orfandad. También era uno de esos agujeros que se habían quedado en el diseño de la prestación original y que ahora pues se ha visto que era necesario el, el corregir. Eh, más cosas que se han podido eh, tocar para, para este proyecto de ley pues eh, por ejemplo lo que era la antigüedad de la unidad de convivencia antes eran 12 meses y ahora se ha bajado a 6 se ha visto que a lo mejor ese límite pues era demasiado eh, artificial y había muchas unidades de convivencia muchos hogares que, que no llegaban ahora tendrán que hacer cuentas y tendrán que tendrán que entrar en, en la nueva prestación. Y luego, por otro lado, pues, había un requisito que era que los menores de 30 años tenían que llevar también pues, un, un periodo de vida independiente para poder eh, eh, acceder al, al ingreso mínimo vital y se ha pasado de tres a dos años. También entendemos que es una ventaja para, para ellos. Una de las cosas que mencionaba Graciela y que además pues, tuvo mucha importancia el año pasado y es el tema de la pobreza sobrevenida. Eran familias que en el año 2019, no, pero, sí, en el año 2019 pues, iban... Eh, muy justas, o iban justas, pero realmente pues iban saliendo adelante. Sí, tenemos una, una presencia entre nosotros. Bueno, iban saliendo adelante, pero eh, ¿qué sucede? Que llega la pandemia y se encuentran con que los ingresos del año pasado pues, realmente ya no son tan significativos porque ahora no tienen ingresos. Se han quedado sin trabajo, se han quedado en una situación eh, muy delicada. El año pasado lo que se hizo fue pues, eh, pues poner una disposición eh, transitoria que cubría esas familias, que cualquier persona que solicitara el ingreso mínimo vital lo podía hacer de acuerdo con los ingresos del año en, del año en curso, no tenían que ser los ingresos del año anterior, y esa disposición transitoria pues, ha visto que, que tiene que quedarse. Ahora se va a hacer eh, eh, permanente porque es una situación que, que se sigue dando, ¿no? lo de tener que mirar los ingresos de este año y darnos cuenta pues, que esa, esa, ese hogar está en una situación de, de necesidad. ¿no? Otra de las cosas que también se han podido corregir pues es que ya no se van a computar para el cálculo de los ingresos algunas prestaciones, como son las de dependencia, como son por alimento o como son los subsidios de desempleo, que realmente pues, no constituyen una, una base para poder determinar si una familia está en una situación delicada o un hogar está en una situación delicada y necesita el, el vital. ¿no? Otra de las cosas que realmente pues, ya aparecían en el, en el Real Decreto pero empiezan a florecer ahora y yo creo que es importante el, el nombrarlas aquí. Y son los itinerarios de inclusión. Eh, el ingreso no era solamente una prestación económica. Se trataba de que, de que, bueno, pues de que los hogares donde entraba el ingreso mínimo vital pues, empezaran a tener un desarrollo, eh, empezaran a tener un futuro, un futuro inclusivo, de otro modo se fueran transformando. Esa era la vocación del ingreso mínimo vital, ser eh, transformador. Eh, lo que se ha hecho ahora es que, utilizando fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a lo mejor agarrándonos a, esa, a ese vector de transformación, pues, se han empezado a impulsar lo que llamamos los itinerarios de inclusión social. Los itinerarios son pues, eh, determinadas actividades que están dirigidas a beneficiarios del IMV y beneficiarios de otras eh, rentas autonómicas o personas que están en la misma situación de vulnerabilidad. Y lo que hemos hecho es articular convenios con, con comunidades autónomas con entidades locales, ayuntamientos grandes, con tercer sector y, y bueno, pues el diseñar eh, proyectos pues en cierto modo para, para poder acercar a estos, eh, estos hogares, ponerles en una situación un poco más ventajosa. Las acciones que hay que hacer son muy variadas. No solamente se trata de, de buscar un empleo o formar para el empleo, sino que nos encontramos pues que, que realmente son itinerarios integrales. Hay mucha complejidad. Y hay que atacar en diferentes frentes. Por ejemplo, pues tenemos algunas eh, actividades relacionadas con el refuerzo escolar de los niños. Tenemos actividades relacionadas con la mejora de las condiciones sanitarias, con la reducción de la brecha digital. Este año hemos firmado un primer Real Decreto, el mes pasado, de 109 millones de euros para, para subvenciones para estos convenios. Y esperamos en marzo del año que viene pues, poder firmar otro Real Decreto y poder seguir usando los fondos de, del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia para, para este fin. Uno de los deberes que nos impone la Comisión Europea, y que yo creo que está bien impuesto, es que nos pide, aparte de que seamos innovadores, que seamos muy estrictos con la metodología. Lo que quieren es estar seguros de que las cosas que hacemos sirven. Eh, se hacen muchas cosas, se hacen muchas acciones, mucha formación para el empleo, tal, y luego pues, muchas realmente no están cambiando, tienen muy buena voluntad, pero no funcionan, no están sirviendo para su propósito. ¿no? Entonces, lo que quiere la Comisión es que, que utilicemos metodologías de evaluación que desde el minuto cero estemos midiendo de una manera científica si las acciones que estamos haciendo funcionan o no funcionan, si cambian la vida de la gente y de esa manera pues, pues que les entreguemos un, un libro de, de buenas prácticas con aquello que ha funcionado y aquello que se ha quedado eh, pues que realmente no servía. ¿no? no sé cómo vamos de tiempo, Gracela. Pues yo creo que podemos, podemos dejar aquí y así damos más tiempo a, a los demás. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Pedro. El, es muy importante el, que se haya aprobado eh, por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 19 de noviembre ese proyecto de ley, porque mmm, también en cierto modo se recogen, como, como acabas de explicar, muchas de las cuestiones que a lo largo de este año hemos estado eh, haciendo incidencia política con la, en la Administración para que se tuvieran en cuenta y esto, en cierto modo, viene de abajo arriba. Es, de, es decir, de las propias entidades se ha visto la casuística, se ha visto qué estaba pasando mal, qué, qué se debería corregir y cinco veces se ha cambiado el decreto para, para ajustarlo mejor ¿m? a la realidad y 435 enmiendas que nosotros hemos analizado en ese estudio eh, Todas ellas, o la digamos, 90% de ellas, algunas no, pero nueve de cada diez con la intención de mejorar eh, lo que había ¿no? y de ampliarlo y, y de darle realmente esa capacidad transformadora. Con lo cual… Eh, nos has brindado un panorama de desafíos y oportunidades muy interesante. Eh, vamos a estar atentos a esas palancas que acabas de mencionar. Es muy importante también la aportación de hijo a cargo, porque sobre todo el tema de hogares monoparentales está muy… digamos, están, son la mitad están en situación de riesgo de pobreza y de exclusión. Y a esos hogares eh, está dirigido en parte… Eh, más de tres de cada diez beneficiarios son hogares monoparentales del ingreso mínimo vital. Y entonces, vamos a continuar eh, con Manuel Aguilar Hendrickson, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor e investigador de la Universidad de Barcelona. Y te quiero preguntar entonces, eh, ¿condiciones y requisitos para seguir avanzando? ¿Qué sería lo que tenemos que seguir haciendo o, o cambiar eh, para tener unas rentas mínimas adecuadas en el ámbito autonómico, ¿no? en este panorama donde tenemos el, el nuevo elemento del ingreso mínimo vital y qué tenemos que hacer los distintos actores para que sea una realidad realmente inclusiva? Eh, yo te voy a dar la palabra. Eh, y. Sí, consigo Esperaremos que a que se pueda cargar el, una presentación sí, que nos no ha preparado aquí. Manuel. A ver, yo creo que sí, ¿eh? ¿Se ve? Un segundo. Ya está. Sí, tengo que poner la pantalla completa porque si no no se ve bien. Si sí, se deja. Ahora. La ves tú ahí. Sí. Pues vale. adelante. Vale, pues muchísimas gracias. Eh, gracias en primer lugar por la invitación para estar hoy con vosotros. Eh, Voy a tener 15 minutos para contaros algunas cosas, pero espero disfrutar de toda la mañana de discusión con vosotros después. Y, forzosamente, cuando uno le piden que intervenga en 15 minutos en un tema de esta complejidad, pues tiene que ser muy selectivo y decidir sobre qué va a hablar y sobre qué, qué se va a dejar en el tintero. ¿no? Eh, yo lo que voy a intentar es situar, eh, y con 15 minutos tengo que ya advertir que sea con un poco de brocha gorda, con lo cual en la discusión posterior podemos matizar cosas, pero algunos elementos de cómo encaja o no encaja o con qué problemas puede encajar el IMV en el conjunto del sistema de garantía asistencial de ingresos en, en nuestro país. Eh, no voy a entrar en el detalle de lo que está pasando por comunidades autónomas, que es un tema que he trabajado con, con otros compañeros y compañeras y que si queréis luego podemos hablar de él, pero no lo había previsto aquí porque nos llevaría demasiado tiempo. Eh, en, en concreto, porque una de las cosas que creo que todos sabéis, eh, porque además venís de, de todas las comunidades, es que el impacto está siendo muy diferente. Hay, sí, hay comunidades donde casi no se ha notado porque había un sistema de renta mínima autonómica muy, muy fuerte y no, apenas se ha notado. Y en el otro extremo hay comunidades donde se ha multiplicado pues, por dos, por tres, por cuatro, por cinco la cobertura de lo que había existido hasta, hasta la fecha. Con lo cual, los impactos son muy diferentes... Y, y la valoración es, es compleja. Yo lo que voy a intentar es situar algunos elementos, como digo, de contexto general, de en el, a nivel macro, cómo encaja o no y qué proceso de transformación, de recalibración de la protección social parece que quiere, por los documentos que hemos ido conociendo y que yo creo que puede, si las cosas evolucionan de determinada manera provocar el IMV en el conjunto de la Garantía Asistencial de Ingresos y luego señalar un par de problemas importantes, dos de ellos, de los diversos que hay, sobre, sobre las que, que limitan un poco lo que puede hacerse en esa línea. Por lo tanto, primera idea, eh, lo que tenemos hasta ahora, hasta la, hace, hasta la aparición hace un año y medio ahora del IMV, eh, ¿qué era y de dónde venía? Pues básicamente teníamos un sistema de Garantía Asistencial de Ingresos y ahora me voy a centrar en la población en edad de trabajar, dejar, dejemos aparte los jubilados, los mayores de 65 y las personas con discapacidad que tienen otro sistema a través de las pensiones no contributivas y de los complementos de mínimo de pensión, centrándonos en la población en edad de trabajar. Veníamos de un sistema que básicamente se, se construye, no sé si muy planificado o no, porque hay iniciativas que vienen de diferentes sitios, en los años 80 y primeros 90, en un proceso de lo que se suele llamar recalibración del sistema de garantía de ingresos en este país, en el cual eh, las prestaciones contributivas por desempleo son recortadas, son limitadas en su intensidad, a cambio de expandir notablemente la protección asistencial. Eh, tiene muchas lecturas y las razones por las que se produjo en una crisis con un impacto sobre el empleo pues similar a la que hemos conocido en los últimos después del 2008, pues la crisis que empezó en los 70 y que se alargó durante buena parte de los 80, eh, llevó a, a este proceso de recalibración con la intención, entre otras cosas, de proteger mejor a ciertos sectores de personas que quedaban desprotegidas en la de trabajar. Y ese sistema, básicamente, tenía dos grandes componentes. Por una parte, el, sistema, el nivel asistencial de la protección por desempleo, un conjunto, como bien sabéis, bastante abigarrado de diferentes subsidios por desempleo con diferentes condiciones, un sistema muy fragmentado eh, de subsidios por desempleo, pero intencionalmente fragmentado, porque la idea era que no se debía generalizar la protección asistencial a todos los parados sin ingresos o con bajos ingresos, sino identificar grupos concretos, los mayores de 45, los mayores de 52, los mayores de 55, eh, las personas que habían agotado más o menos tiempo que tenían cargas familiares o no las tenían de un tipo de otro. Sí, hay una, una opción muy clara por elegir subgrupos concretos a los que, a los que proteger, por una parte… Es un sistema que también se caracteriza por algo que se suele hablar poco, que es una desigualdad territorial importante. No, no digo en relación con la población, que lógicamente el desempleo afecta diferente, de forma diferente a diferentes territorios, pero la cobertura que ofrecen sobre el conjunto de desempleados es muy diferente, casi inversa a la que hacen las rentas mínimas. Es decir, la cobertura en regiones como, como Euskadi o como Navarra pues del desempleo asistencial ha sido históricamente muy baja, Aquí en Balea ha sido históricamente bastante alta y hay comunidades del sur donde ha sido mucho más alta uh, que, que en las regiones eh, que he mencionado antes. ¿no? Eh, y ese nivel, ese tipo de protección esos subsidios están muy claramente ligados a una condición de la persona que es que debe estar desempleada. Por lo tanto, si no trabajas puedes, y tienes los requisitos, puedes cobrar esa prestación, en el momento que trabajas pierdes esa prestación. Y, por otro lado, aparece, como bien sabéis, todo otro, otro, otro componente. Este ya no en, man, no en el marco de la seguridad social, sino en el marco de la competencia autonómica en, en asistencia social, que es ese proceso de nacimiento entre el 89 y el, y el 95, que son las rentas mínimas autonómicas, que es un sistema fragmentado, esta vez, no tanto en cada sitio por tipos de colectivos, sino fragmentado porque cada comunidad tiene diseños diferentes las exigencias de tiempo de residencia son importantes con lo cual quien se mueve queda queda desprotegido sabéis que hay toda una gama desde rentas mínimas de alto nivel incluso comparado con Europa hasta lugares donde son más simbólicas que otra cosa por lo tanto también hay un elemento de desigualdad territorial y además desigualdad, desigualdad territorial inversa hay más renta mínima cuando en los sitios donde hay menos pobreza y hay mucha menos donde hay más pobreza y que en general aunque no se diga siempre aunque ha aparecido varias veces en la regulación este tipo de prestaciones se asocian desde el principio a, la, a una condición distinta que es la de excluido social. Una, lo pongo entre comillas porque es una, una condición muy, muy borrosa, pero se nota mucho en el tipo de tratamiento, por ejemplo, la insistencia en eh, condiciones de comportamiento a veces un tanto intrusivas, es decir, que tienes que tener escolarizados a los hijos, ¿no? cosa que… Es obligación de todo el mundo y no se les pida a los parados, o a los pensionistas o a los trabajadores cuando la obligación existe. Por lo tanto, hay una cierta imagen o la, la, la insistencia en que tiene que haber contratos, a veces, o convenios o acuerdos relativamente duros de, en cuanto a su condicionalidad de inserción social. Por lo tanto, se asocia mucho a esa figura de, una, de sectores excluidos y, de hecho, cuando muy pocos años después de su creación empiezan a aparecer por las rentas mínimas personas que venían del desempleo y demás había el discurso de nuevo perfil casos normalizados que aparecen por aquí porque se suponía que esto estaba dirigido a otra, a otra población distinta tenemos por lo tanto un sistema dual un sistema que se dividía por poblaciones eh, y una de las cosas que sabemos ya desde los 90 es que esas dos poblaciones no son dos mundos separados, sino que es un continuo de situaciones que van desde las personas con problemas sociales más intensos hasta aquellas que tienen simplemente problemas de empleabilidad o de acceso al empleo y, por lo tanto, es difícil establecer esa, esa ruptura. Bien, primera idea importante. Creo que se puede decir, y eso creo que se puede ver tanto en el estudio de rentas mínimas de la IREF, que de alguna manera sienta las, algunas de las bases, o buena parte de las bases, de lo que ha sido la creación del IMV, como también en el peso que se le da al IMV en los diferentes eh, ejes del, del plan de reconstrucción, resiliencia y transformación, eh, al que se le da un peso importante, no es, un, no es una pieza pequeña más, sino que tiene un, ambiciones de tener un impacto sobre el conjunto de la garantía de asistencia de ingresos. De alguna manera, lo que se está planteando es un modelo, de un, una estrategia de reconversión de este sector de forma que se integre eh, estos dos componentes, o al menos partes importantes de estos dos componentes, con una, lógica, con una lógica un poco distinta. Yo diría que el modelo emergente, el modelo que uno puede deducir de ahí, sería más o menos el siguiente. La idea primero de que exista una renta mínima, en el sentido estricto de la expresión, general común para toda España con una cuantía garantizada mínima igual en todo el país, y eso lo aportaría el IMV desde el marco de la Seguridad Social. Eh, pero inmediatamente, no solo porque ya haya rentas mínimas y no haya que molestar al que estaba ya haciendo cosas antes, sino porque hay eh, realidades importantes a tener en cuenta, la propia normativa del IMV eh, ya reconoce explícitamente la posibilidad de que existan prestaciones autonómicas complementarias del, del IMV que yo creo que básicamente pueden tener dos funciones en ese modelo. Por una parte, una de las cosas que de las que se habla poco en este país, que son las diferencias de coste de la vida por territorios, es decir, 461 euros no compran lo mismo en Ceuta, en Extremadura, en Bilbao o en Barcelona o en Madrid, por lo tanto, la igualdad formal numérica no se traduce en una igualdad de capacidad de compra o de cobertura de necesidades, y eso puede tener sentido decir el Estado la Administración General del Estado le cuesta hacer distinciones de cantidades por territorios, pero las comunidades autónomas incluso los ayuntamientos podrían establecer complementos o elementos supletorios que pueden eh, corregir esa, esa diferencia. Y, en segundo lugar, la posibilidad de, que haya, de extender la cobertura a colectivos no cubiertos. ¿no? Por poner uno de los que se habla mucho, puede uno entender que una prestación de la seguridad social con carácter general pueda exigir la residencia legal en el país, pero... ...nada impediría que hubiera prestaciones de asistencia social-autonómica... ...de cuantía similar o, o equivalentes... ...que alcanzaran aquellas personas que sin tener residencia legal... demuestren un tiempo de, de estancia en el país, de residencia permanente en el país. Por lo tanto, y puede haber otros grupos por tramos de edad... ...o por otro tipo de situaciones. Por lo tanto, uno se imagina una renta mínima que tiene la parte común... ...que la recibe todo lo que la necesita... ...y luego, si en tu comunidad hay un suplemento, pues una cuantía, una cuantía adicional... Y, además, en, una, en la línea de una absorción progresiva de una parte de los subsidios por desempleo. Eh, en, yo creo que en el estudio de la IREF ya se apuntaba y yo creo que, que tiene sentido. Eh, se identifica como una de las limitaciones en el contexto en el que nos movemos hoy de los subsidios por desempleo. El hecho de que eh, responden a la lógica de <coughs> si tienes trabajo tienes el tema resuelto, cuando no tienes trabajo te protegemos, por lo tanto hay que estar desempleado y eso tiene un doble inconveniente por una parte, quiere decir que si estás trabajando pero no tienes ingresos muy bajos, no estás protegido pero segundo, hay un elemento también de desincentivo es decir, eh, si me ofrecen un trabajo eh, me va a compensar, no me va a compensar eh, voy a perder la prestación por el subsidio por desempleo, ¿Cómo voy a recuperarlo después, eso es difícil de establecerlo en, en el concepto tradicional de prestación por desempleo, pero es perfectamente regulable en, un, en el contexto de una prestación de, de renta mínima, por lo tanto no sé si la totalidad de los subsidios. Creo que el equilibrio se va a quedar o tiende a quedarse en la permanencia de algún tipo de subsidio como prolongación de las prestaciones contributivas extinguidas. Aquí hay que decir también que eh, este es un punto de discrepancia y yo entiendo la posición de los sindicatos, pero es un punto en el que hay una discrepancia entre las posiciones que refleja el IMV y las que defienden los sindicatos. Sabéis que, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular que tú mencionabas, de una renta mínima por parte, impulsada por los sindicatos, volvía a ligarse a la condición de desempleado, lo cual, en el fondo, nos a decir, no, es tanto una, no era tanto una renta mínima, sino una especie de generalización de subsidios existencial por desempleo a todos los desempleados que, que tienen ingresos bajos. Claro, eh, a ver, desde la lógica sindical la preocupación es si una prestación compatible con el empleo puede facilitar la extensión de trabajos muy, muy mal muy poco remunerados. Yo diría que la experiencia demuestra que no hace falta tener eso para que se extiendan, porque los tenemos muy extendidos a pesar de la incompatibilidad, con lo cual no parece que ese sea precisamente el mecanismo, el mecanismo decisivo. Eh, pero, en todo caso, yo creo que hay que aceptar. El hecho, y podemos intentar cambiarlo a medio y largo plazo, pero el hecho de que estamos yendo hacia modelos de empleo mucho más fragmentados. De hecho, en el debate de ayer, por ejemplo, aparecía el argumento sobre la subida del salario mínimo. Yo me atrevería a decir, y estoy a favor de la subida del salario mínimo, que conste, pero que tiene un impacto muy limitado sobre lo que llamaríamos la pobreza en el trabajo, porque normalmente no, no, no viene de que te paguen menos que es el salario mínimo por horas, sino de que trabajas muy pocas horas a la semana o al mes y por lo tanto lo que acumulas de ingreso es, es muy bajo. Sí, de acuerdo. Voy entonces a las, a las cuestiones de fondo. Mm, eh, voy a los dos problemas que querría lanzar sobre la mesa, sobre todo el primero. Porque para encajar todas estas piezas a mí me parece que hay... Un, y soy un defensor de que el IMV tiene un papel positivo y ante las críticas que se han hecho siempre he dicho bueno, calma, tranquilidad, estas cosas no funcionan a la primera llevan tiempo, con lo cual no nos pongamos nerviosos los discursos del fracaso del IMV me parecen un, totalmente fuera de lugar pero creo que el IMV tiene un grave error de diseño en un componente y es en el cómputo anual de ingresos y no es, el, no es solo el que hemos visto con, con, con, con ...de manera más intensa, que es la, el utilizar los ingresos del año anterior, que eso evidentemente es un problema... ...y además se ha intensificado, en el caso de la, o sea, se ha visto con mayor dureza en el caso de la pandemia... ...porque había habido un proceso de pérdida de ingresos de un sector de la población muy, muy rápido respecto al año anterior... Eh, ...pero que incluso sin las reformas que se han hecho después, que ahora comentaré, eh, no deja de ser paradójico... porque esta vez podía pasar así, pero podía pasar al revés podía pasar que un año uno tuviera derecho al IMV teniendo un buen sueldo, porque como el año pasado no tuvo dinero tenía derecho, lo cual desde cualquier punto de vista no tiene, no tiene demasiado sentido por lo tanto, el tema del año telegráficamente a ver, yo creo que el, el, el, el, el cómputo anual de ingresos sea este año o sea el anterior en este sentido, incorporar el año actual no, no arregla el problema sirve para prestaciones que estén orientadas a nivelar ...digamos a toro pasado a las personas que tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas pero muy bajos. Si una persona tiene acceso, es decir, dicho coloquialmente, si una persona puede comer cada día, puede garantizar sus gastos básicos pero aún así se queda con un nivel de, de ingresos muy bajo, una prestación que se calcula al año siguiente en función de eh, que intenta nivelar hasta elevarlas a un cierto nivel tiene mucho sentido. De hecho, por ejemplo, en Navarra sabéis que el complemento de prestaciones, no, de prestaciones no contributivas se hace por esta vía. Y uno puede pedir que solo adelante no, no, pero es una desgravación fiscal que se aplica a todo lo pasado. Usted, básicamente, dicho coloquialmente, para comer tiene, lo que pasa es que luego le queda muy justo y si tiene que arreglar una cosa de la casa o comprarse una nevera nueva o hacer algún gasto tal o renovar el vestuario, pues lo tiene muy mal y, por lo tanto, ese ingreso que le llega o bien después o bien adelantado y luego ya veremos cómo queda, eso tiene un cierto sentido. Pero la función fundamental de las rentas mínimas me parece que no es esa, es garantizar que este mes y el siguiente se pueda comer que es también lo que hacen los subsidios por desempleo. Normalmente, los subsidios por desempleo son para cubrir las necesidades del momento. Por eso, si os fijáis, tanto rentas mínimas autonómicas como los subsidios por desempleo han recurrido al cómputo de los ingresos del momento, a veces de los dos o tres últimos meses, por compensar un poco, pero básicamente lo que cuenta es si en este momento tienes o no tienes. Y los subsidios por desempleo son del momento y, además, se tiene que mantener durante todo el tiempo. No, no es por... No, no, no se puede tener ingresos y continuar percibiendo la prestación en las mismas condiciones. Aquí yo creo que tenemos un problema importante porque, como digo, rentas mínimas y subsidios funcionan con esa lógica y el IMV, si a lo que aspira a ser, que creo que sí, es el vertebrador de un sistema de renta mínima eh, más general, tendría que funcionar con esa misma lógica. Y eso va a generar, si no se hace, problemas importantes de coherencias e incoherencias, es decir, de personas que... Eh, en un momento determinado tienen derecho al IMV porque el año pasado no tuvieron, o porque este año tienen, no tienen, según cómo se compute, pero eh, tienen o no tienen derecho a la renta mínima autonómica, es decir, la lógica sencilla de una prestación que tiene una, un complemento autonómico se convierte en algo muchísimo más, más complejo, más difícil de, de gestionar y eso eh, no, no funciona especialmente bien. ¿no? Tiene incluso... Efectos disuasores del empleo, y con eso acabo, disuasores del empleo relativamente, que pueden ser relativamente negativos. Imaginaros una persona que está eh, en los primeros meses del año, hasta mediado, hasta mediados el verano, cobrando el IMV con cargo a los ingresos del año porque no tenía nada, y a partir del verano le sale un trabajo, digamos, de 1.500 o 1.600 euros al mes. Le van a pedir al final del año que haga un ajuste y puede tener que devolver la prestación de aquellos meses en los que no tenía nada, cosa que evidentemente no hacemos con las personas desempleadas. Nadie le pide oiga que, como después ha ganado usted más, devuelva el subsidio de desempleo los primeros meses del año. Eso no tiene ningún sentido. ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un problema y siento decirlo que el arreglo de permitir los ingresos del año eh, actual no arregla el problema y no me da tiempo a explicarlo, pero el segundo punto, el segundo punto de problemático eh, solo lo dejo enunciado porque conecta con esto. Creo que el problema de fondo es... ...que la Administración General del Estado y la Seguridad Social no cuentan con sistemas de control de los ingresos al día. Como los que mejor o peor, con más o menos éxito, han desarrollado las comunidades autónomas para sus rentas mínimas. Funcionan el INSS. Siempre lo digo y no tengo ni amigos ni conocidos ni enemigos en el INS. El INS hace muy bien su trabajo... Y es pagar la mayor nómina de este país, Nueve millones de pensionistas, cobran su pensión cada mes por valor de 130.000 millones de euros, lo cual es un trabajo potente, importante y que lo hace muy bien. Pero el INSS no es, como tampoco lo es el SEPE, una agencia que esté en condiciones de medir en tiempo real los ingresos y las variaciones de ingresos que, que tienen las personas, que eso es algo que hace falta en la gestión de una renta mínima. Y ahí tenemos una asignatura pendiente que intuyo que puede estar detrás de la opción por el año como tiempo de referencia porque simplificaba la gestión. Y me he pasado el tiempo seguramente, pero gracias. Sí, un par de minutos, pero te agradecemos mucho la exposición, Manuel. El, el... Es muy profundo este, esta recalibración que has intentado de, explicar en, con gran poder de síntesis. Eh, nos queda, creo, la sensación de querer profundizarlo más en el debate. Eh, hay elementos que, seguramente, por, por esa falta de tiempo, como el impacto que tiene en el mercado de trabajo tener un suelo eh, que impide, más allá del salario mínimo, ¿no? eh, que se negocie por la miseria. Esto es un, un factor, yo creo que poco estudiado todavía, pero vamos a ver hasta qué punto estabiliza, eh, esa, y, estabiliza y permite salir de la pobreza eh, a muchos trabajadores de manera indirecta, ¿no? eh, que ahora, ahora mismo pues, tienen que aceptar lo que les ofrezcan. Eh, bueno, pues Interesantísimo. Vamos a pasar a otra perspectiva, que es la que nos va a ofrecer eh, Miguel Ángel Oliver Perello, que es máster universitario en Migraciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas y es profesor colaborador de los estudios de grado en trabajo social de la casa de aquí, de la Universidad de iles Baleares. Y, bueno, eh, Miguel Ángel, nos quedaría ver un poco la, el encaje y la complementariedad eh, del ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas desde un punto de vista también de las Islas Baleares, ¿no? Eh, ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Eh, ¿Los problemas, la previsión? Una renta básica, sí o no. Eh, te, te suelto así unas preguntas eh, muy grandes y te doy solo 15 minutos. Así que adelante. Muy bien. Eh, te voy a ayudar, Graciela, en el autocontrol del tiempo y así no me vas a regañar. Vale, ¿verdad? uy, uy, uy. Esa aplicación me la voy a bajar. <risa> Muy bien. <risa> vale, gracias, eh, Graciela. Bueno, en primer lugar, quería eh, también felicitar a EAPN por eh, la organización y, sobre todo, por los, los contenidos de estas, de estas jornadas, seguramente… Muy, muy oportunas en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y también agradecer la invitación, en este caso, al Observatorio Social de las Islas Baleares, que como miembro del, del mismo podemos formar parte de esta mesa, ¿no? Eh, bueno, el tiempo que tenemos es un poco limitado ¿no? como para entrar en profundidad en algunas cuestiones trataré por tanto de ir a las más centrales y de esclarecer en la medida de lo posible sobre todo la segunda cuestión que es el tema de una renta básica o bueno, renta básica universal quizá porque eh, no es una propuesta tan conocida a pesar de que no es algo nuevo y de que ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos y sobre todo eh, porque creo que también, por supuesto, soy un defensor absoluto del ingreso mínimo vital, de las rentas mínimas de inserción. Podemos encontrarle muchas pegas, yo también se las encuentro, el ingreso mínimo vital, hay propias eh, personas que han diseñado el ingreso mínimo vital, saben que necesita introducirse mejoras, pero también podemos preguntarnos qué hubiera sucedido si no hubiera ese ingreso mínimo vital. ¿Mm? En crisis anteriores eh, no se han tomado las medidas que se han tomado en este caso y creo que también esto es de, de valorar para no centrarnos solo en la, en la crítica, ¿verdad? Yo sí quisiera hacer algunos comentarios de todas maneras, a pesar de que ya se ha hablado desde la mesa del ingreso mínimo vital y las rentas mínimas, eh, con Manuel, pero es necesario matizar algunas cuestiones de ambas de ambos medidas porque precisamente eso refuerzan el porqué eh, una posibilidad alternativa como es la de la renta básica universal y eso trataría de, de es lo que trataré de esclarecer en el, en el tiempo que tenemos. ¿verdad? Bueno, eh, Manuel hablaba un poco de lo de la renta mínima, es cierto que tiene una cobertura muy distinta en los distintos territorios del estado pero lo que sí es cierto es que la cobertura, en términos generales, aún atendiendo a esa disparidad ¿no? territorial, eh, es muy escasa. En ¿eh? eh, Las personas, del conjunto de personas eh, en riesgo de pobreza, menos de una de cada diez eh, estaba cobrando una renta mínima con datos del 2019, para no centrarnos en los datos de la, de la pandemia, me referiré todo el tiempo a datos de 2019, es decir, anteriores a la pandemia, solo aproximadamente un 8% de las personas en riesgo de pobreza estaban cobrando en España una renta mínima, insisto, con las diferencias territoriales que existen entre las distintas comunidades autónomas. Manuel también ha mencionado y algunos de los, de los problemas que tiene una renta mínima, evidentemente, yo quería matizar alguno de ellos, ¿no? primero el efecto estigmatizador que tienen sobre la pobreza, es decir, la cobran las personas que demuestran que son pobres, ¿Mm? luego tienen un, un aspecto que quizá… Eh, está envuelve a todo tipo de prestaciones sociales siempre en este país, en España, que es esta filosofía de control, ¿no? Eh, como decía recientemente la asociación de directores y gerentes de servicios sociales, ¿no? eh, tenemos siempre una sospecha de que el pobre roba, ¿eh? de que hay que vigilar mucho para que no nos no nos defraude, ¿eh? que Siempre hay una sospecha de que es un posible defraudador en este sentido y se establecen controles en ocasiones excesivamente rígidos y excesivos que lo que hacen es complejizar el acceso a esas ayudas. Pero además tienen un carácter temporal y en cualquier caso paliativo, es decir, actúan sobre esa pobreza que ya se ha podido eh, manifestar. Y como también dejé acordar Manuel, son incompatibles con el empleo. ¿eh? Creo que aquí sí es importante situar, y como decía Graciela, algunas cuestiones, aunque sean mínimas con el tiempo que tenemos en el caso de Baleares, eh, aquí nos encontramos especialmente con una, en una comunidad donde eh, la precariedad laboral, los contratos temporales, eh, son, eh, adquieren ya cifras eh, pues, pues para tener muy en cuenta. ¿no? Concretamente, en un informe reciente de este mismo mes de noviembre, eh, con datos muy, muy bastante actuales, bueno los datos son de, de anteriores me refiero todavía el estudio es muy actual con datos de del 2019 es decir, insisto, anteriores a la pandemia la precariedad laboral en Baleares se sitúa en un 27% es decir duplica exactamente la media de la Unión Europea que es del 13,6% entonces digo porque esta, este tipo de instrumentos que además son incompatibles con el empleo se tienen lugar en un contexto donde eh, el empleo, evidentemente, ya nadie cuestiona que es un fenómeno estructural. ¿no? Si atendemos a los últimos 40 años, en, 27, perdón, en 37 de ellos siempre hemos estado por encima del 10%, es decir, convivimos con el desempleo, eh, no se puede hablar ya de una, una aspiración de pleno empleo para toda la ciudadanía, etcétera. Es algo que que ya no se, no se cuestiona, ¿verdad? Pero es que además estamos en una creciente precarización del empleo. Insisto, uno de cada cuatro contratos eh, son temporales. ¿no? Eh, bueno, es por esto, cuando vuelvo a hacer referencia un poco a estas cuestiones y el ingreso mínimo vital, que comentaba también antes Pedro, es cierto que hay que hacer la salvedad de que, no es la situación de las rentas mínimas, es que llevan 30 años en, en este país, pero ingreso mínimo vital lleva un año y medio, seguro que tiene muchas posibilidades de mejora, pero es cierto que, en relación a las expectativas iniciales, cubre poco más de, de la mitad de los posibles. De, se ha gastado poco más de la mitad de, lo, de, los, de la cantidad que se había presupuestado inicialmente. ¿no? Y, y alrededor de un 70% de las solicitudes son, son denegadas. ¿eh? Bueno, eso refuerza un poco de alguna manera la posibilidad de pensar en otro tipo de, de alternativas y entre estas se sitúa el de la renta básica universal, que como decía, solo para dar un poco aquellas pinceladas más, más centrales para que se entienda un poco la, la propuesta de la renta básica, insistiendo en que no es algo nuevo, lo que sí sucede es que ha ido adquiriendo fuerza, lógico, ¿no? en unas décadas en que hemos tenido dos grandes crisis en tan corto espacio de tiempo y eh, donde ahora mismo en, la, en el propio... En la propia sede de Naciones Unidas se está debatiendo precisamente sobre renta básica y hay una iniciativa europea, que aprovecho para, para anunciarles, por si alguien quiere acceder a ella, sobre una recogida de firmas que pueden entrar en la, en la página de rentabásicaincondicional.eu. Es una recogida de firmas a nivel europeo para esta iniciativa. Es algo que se viene estudiando desde hace muchos años. En España tenemos especialistas como Justo como Torrens o Daniel o Sergi Raventós, y dentro de que hay diferentes propuestas de lo que es el modelo de renta básica, quizá las propuestas de, de Javentot son las que se acercarían más a, bueno, a unas posibilidades, digamos, y algo que, que desmonta también de alguna manera alguna de las críticas que esta renta básica eh, recibe. ¿no? Si bien es cierto que evidentemente no es una propuesta fácil, eh, en primer lugar no es una propuesta fácil porque supone eh, un cambio importante en lo que es, el tema de la presión fiscal. Eh, para empezar, supone pasar de una presión fiscal que hoy en día, evidentemente, eh, recae sobre todo sobre los trabajadores, cuando eh, la mayor financiación de esta gente básica recaería sobre lo que son las grandes fortunas. ¿Mm? Es un concepto totalmente distinto a lo que se ha estado tratando en la mesa, de ingreso mínimo vital a renta mínima. No, no es comparable porque ambas eh, son medidas para luchar contra la pobreza. Como decía, eh, uno debe tener ya esa situación de pobreza, de pobreza perdón, para acceder a ellas. En este caso eh, la Agenda Básica Universal se situaría en lo que son sistemas como el de salud o el de educación, en el de sistema de derechos. La Agenda Básica Universal, para clarificar un poco de qué estamos hablando, insisto, hay distintos modelos, eh, hablamos de una prestación eh, que cobraría Cualquier ciudadano, la propuesta de reventor sería cualquier persona mayor de 18 años, ¿verdad?, independientemente de sus ingresos. ¿eh? Se suele poner un ejemplo así gráfico para ilustrar lo que todo el mundo le entienda, pues Amancio Ortega lo cobraría y lo cobraría la persona que no tiene ningún ingreso, ¿eh? pero también lo cobraría Amancio Ortega. ¿Cuál es la diferencia? Amancio Ortega cobraría esta renta básica, pero pagaría mucho más lo que, lo que supone sustentar la misma, aproximadamente el peso de la financiación de esta renta básica universal recaería en buena parte de ella en el 20% más, más, más rico con, con mayores ingresos. ¿no? Ya para clarificar una diferencia con respecto a las anteriores, por ejemplo, en este caso la, la renta básica, evidentemente, por lo que acabo de comentar, no es preciso estar en una situación de pobreza para adquirirla, pero sin embargo, para recibirla, pero sin embargo, sí que tiene un carácter preventivo. La, medidas como el ingreso mínimo vital, insisto, muy loable, por las 800, más de 800.000 personas a las que ha llegado, a las que seguramente tendrían una situación mucho más dramática si nos lo hubieran recibido, pero en cualquier caso eh, se pone en marcha cuando hay una situación ya de personas en una situación urgente de extrema pobreza. La renta básica universal, precisamente, uno de sus fundamentos es… Tenemos una renta para evitar que en cualquier situación que pueda darse, ¿verdad?, las, las necesidades básicas, esas ya están cubiertas. ¿Mm? es un ingreso permanente, insisto, por supuesto, compatible con el trabajo, a diferencia de lo que comentábamos también con las rentas mínimas, insisto, y la presión fiscal recae sobre todo en el portaje de población con mayores ingresos. ¿Saldría ganando todo el mundo? Pues saldría ganando la mayoría, evidentemente los estratos que tienen los niveles inferiores de ingresos son los que saldrían más ganando pero claro en términos estrictamente económicos pues la mayoría no claro los que tienen más ingresos serían quienes eh, aportarían más a la financiación de la misma ¿eh? pero además eh, en defensa de la renta básica hay que decir que también va más allá de una medida de ser una medida antipobreza ¿no? tiene ese carácter preventivo que decíamos de, para evitar la, la misma Evita la estigmatización social, que supone recibir, por ejemplo, una renta mínima, donde evidentemente, además de ser pobre, tiene que quedar claro que lo soy y demostrarlo de una manera fehaciente. ¿no? Y supone una simplicidad también administrativa en el control, porque evidentemente no hay ningún control, la persona la, la recibe y hace con ella lo que, lo que quiere. ¿eh? Para adelantarme también algunas de las, de las críticas o algunas de las interpretaciones, quizá algunas también de agenda básica, algunas dicen, bueno, pues una agenda básica podría ser por otra parte, de una, desde una concepción más liberal, pues una supresión de servicios públicos. Y bueno, esto es una de las cosas que hay que dejar claro que evidentemente la propuesta, en ningún caso, ningún propuesta, ninguna propuesta de renta básica pretende una, una supresión de los servicios públicos. Lo que sí es cierto es que sí se suprimirían aquel, aquellas otras prestaciones que quedan por debajo del umbral de lo que sería esta, esta renta básica. Evidentemente no tendría sentido una, una renta mínima de inserción, el hecho de cobrar una renta básica, etc. ¿no? englobaría por tanto… Um, diferentes prestaciones del, del Estado. Um, una de las críticas que se hace a la agenda básica universal también, un poco gratuitas a mi parecer, es bueno es que si a la gente le damos una paga sin hacer nada se queda en casa y especialmente es una crítica que se hace también que tiene que ver con en este caso con, con las mujeres, no decir bueno será una vuelta a la familia tradicional eh, permitirá que la mujer o facilitará que la mujer vuelva a quedarse en casa. Bueno, escuchaba recientemente a Sara Babiker, que es una feminista, ¿no? que hacía precisamente, reivindicaba justo todo lo contrario. ¿no? La renta básica universal, como una renta de emancipación también, en este caso de las mujeres, porque con las actuales, enfatizaba, con las actuales condiciones del mercado, también, ciertamente, quizá podemos cuestionarnos si el trabajo actual con la precarización que lo caracteriza es verdaderamente emancipador, especialmente en comunidades como decía, como la nuestra, donde hay esa precariedad laboral, donde las personas trabajan un mes ahora, dos meses más, empieza la temporada de verano en el sector turístico, no saben cuándo va a terminar, no saben si trabajarán 15 días, un mes, varios meses… Eh, eso difícilmente es emancipador. Lo vemos especialmente en Baleares también con la problemática de la vivienda como uno de los principales factores de exclusión y que dificulta precisamente la emancipación también de los jóvenes. Decía Sara Babiker que la renta básica no haría que las mujeres abandonen el mercado laboral, pero lo que sí haría es que participen en el mínimo en condiciones más dignas. Sí podrían rechazar aquellas, aquellos trabajos, que verdaderamente no tienen las, las condiciones eh, mínimas para atender a otro tipo de tareas que no necesariamente tienen que encargarse a las mujeres, pero que es una de las críticas que se hace cuando se dice, bueno, podría llevar otra vez a la vuelta a la familia tradicional a las mujeres eh, quedarse en casa, como decía. Bueno, es curioso que se, que se justifique algunas cuestiones que que se ponen sobre la mesa con la renta básica en este sentido, cuando las mujeres vienen ocupándose de los cuidados históricamente desde tiempos infinitos sin que exista una renta básica, es decir, todavía no se ha puesto en marcha y ya se culpabiliza de que eso llevaría otra vez a las mujeres a, a, a, a parece poco, poco serio ¿no? este, este, este argumento. ¿no? Eh, pero sí lo que serviría, y con esto voy a terminar, eso me lo indica mi, mi control, eh, es que eh, yo decía antes, no, no puede reducir en ningún caso servicios públicos, una renta básica universal, pero sí que podría servir para rediseñar alguno de ellos, concretamente el de servicios sociales. ¿eh? Y especialmente desde los servicios, llamamos, comunitarios aquí, o de atención primaria, ¿eh? Eh, se dedica, hay numerosos estudios sobre eso, investigaciones, en fin, desde un discurso crítico, yo creo, bastante realista sobre los tiempos que las profesionales de servicios sociales dedican a tareas de gestión y sobre todo de control de esas prestaciones. ¿no? Bueno, un poco la herencia de, de esos servicios sociales asistencialistas que tenemos, a pesar del carácter que quisieron adoptar generalista desde la etapa democrática, no se ha conseguido del todo en este sentido. Desde el momento en que todas las personas cubrieran, eh, recibieran perdón, una prestación que cubriera las necesidades básicas, podría ser también un instrumento que facilitara a los servicios sociales perder un poco ese carácter, de alguna manera avanzar para perder ese carácter asistencialista y que las profesionales pudieran dedicarse a lo que verdaderamente se espera, que es acompañar a las personas y, y trabajar conjuntamente con ellas las personas en las cuestiones de dificultad, que son muchas, y no solo en el control y gestión de unas prestaciones ...muy mínimas que vienen siendo históricamente del todo, del todo insuficientes. Eh, lo dejaría aquí ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a... Creo que tenemos, como se dice en inglés? Food for thought. ¿no? Mucho, mucho alimento para pensar, eh, para trabajar y debatir. Eh, rescataría por poner unas pinceladas... Eh, de la exposición que nos hizo Pedro eh, la esperanza eh, la voluntad de cambio y la posibilidad eh, de ver un escenario distinto mejor ¿no? aprendiendo de lo pasado de lo que nos comentó eh, Manuel el modelo alternativo ¿no? y perdón de lo que nos comentó Manuel la revisión profunda de lo de lo que eh, de lo que es necesario cambiar actualmente eh, lo llamó recalibrar ¿no? especialmente con el tema del cálculo de los ingresos que es un aspecto bastante clave y a ver cómo lo resolvemos y en el caso eh, que acaba de, de decirnos Miguel Ángel, pues el modelo alternativo, ¿no? la posibilidad de pensar de otra manera diferente donde el empleo una sociedad en la que el empleo Juega un papel distinto al que históricamente ha tenido hasta ahora, que a lo mejor parece mucho más adaptada a, a, a, de manera curiosa a esta sociedad digi digitalizada donde muchos puestos de trabajo están siendo reemplazados por algoritmos. Eh, y por eh, procesos de transición muy fuertes, como el que está promoviendo la propia Unión Europea en el ámbito eh, medioambiental y en el ámbito digital, eh, donde el empleo será cada vez un bien <ríe> escaso. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos aquí… Eh, la oportunidad de tener como un excelente debate, pero yo no puedo dejar de, que, de pedirles una primera reacción entre vosotros, si queréis haceros alguna pregunta o comentario, y luego abrir el micrófono para dos preguntas máximo, para, porque me están presionando por el tema del tiempo, para luego tener tiempo para el debate. No sé si alguien quiere comentar algo o le damos la palabra al público. Como, o, bueno, público, entonces manos levantadas. Ay, mi José. Eh, ahí tenemos uno, mi Alfonso. de él. tres preguntas ya, ¿eh? Sí, yo la mía es muy eh, muy concreta para Pedro. Eh. Además me alegra especialmente que sea un responsable técnico, no tanto directamente eh, cargo político. Ahora en los grupos que vamos a, a dinamizar y moderar, uno de los temas de las preguntas va a ser el encaje con las comunidades autónomas y cómo relacionarlo. Ya anticipo lo que van a decir en muchos de los grupos, es siéntense, comunidades autónomas y ministerio a organizarlo. Como he tenido que organizar este año y participar moderando varias mesas redondas y varios debates con responsables de comunidades autónomas... Y entonces a ellos hay un aspecto que a mí siempre me llama la atención. Todos reclaman, no solo a nivel político, sino también a nivel técnico, sentarse en una mesa, organizar para ver los aspectos, cómo nos afecta, cómo nos coordinamos, cómo hacemos la base de datos para compartirla, para no… Es una queja, una cuestión de prácticamente… No, no hay diferencia de partido político aquí, de cualquiera… Entonces, ¿qué problema hay o dónde…? Porque, del otro lado, sí tenemos constancia de que hay reuniones con comunidades autónomas. Entonces, ¿dónde está el problema para poderse reunir? A nivel político, pero, insisto, también a nivel técnico. Las que están llevando, sobre mujeres que están llevando este tema, ¿dónde está la cuestión para poder avanzar en este apartado? Vamos a hacer las tres juntas, ¿vale? Gracias, José. Alfonso. Las otras dos. Para Miguel Ángel, una pregunta muy concreta: ¿De qué cuadro macroeconómico estamos hablando? ¿Perdón? ¿Qué cuadro macroeconómico estamos hablando? ¿Qué cantidad se recauda? ¿Qué cantidad se gasta? Gracias. Alfonso. Vale, soy Alfonso del País Vasco. La pregunta es para el Ministerio. No me acuerdo el nombre. Ahora. Pedro, ¿no? Eh, ¿Por qué no se ha valorado hacer un sistema que sea verdaderamente complementario y en ese sentido apoye los sistemas que ya venían existiendo de los, en las diferentes comunidades autónomas? Aunque eran sistemas muy diferentes, creo que se podría haber jugado una baza desde el gobierno central, desde el Estado, de fomentar, impulsar, incluso motivar a aquellas comunidades que lo estaban haciendo y también facilitar a las que lo estaban haciendo. Creo que se ha hecho un sistema... Por supuesto, lo damos por válido, nos parece interesante, pero me parece que se, se, se ha evitado la complementariedad que hubiese sido lo verdaderamente interesante. Y sobre todo, se hace una carga burocrática a un departamento, a una institución que es la Seguridad Social, que no tiene capacidad de gestionar eso. Cuando ya se estaba gestionando en las comunidades autónomas este servicio, de muy diferentes maneras, pero ya se estaba gestionando. Bueno, pues nada, tres preguntas interesantes. En la de costes, y si quieres también participar, ¿eh? que, que a lo mejor también te interesa, pues tienes la palabra, Pedro. Empiezo yo. Estupendo. Vale, pues eh, la verdad es que la pregunta me parece muy buena. De, de, poco Si existe diálogo a nivel político a nivel técnico entre lo que es eh, la Administración Central y las comunidades autónomas. Y la respuesta no es fácil, porque diálogo hay y diálogo hay mucho, pero está visto que no es suficiente, que no llegamos a no llegamos a tener esa, esa continuidad. Se están haciendo bastantes avances. A nivel técnico, pues a nivel técnico, pues como bien sabéis, eh, el tema es complejo. Ahí estamos tratando con datos personales, datos personales de, de personas que, además, pues en muchos casos tienen una situación un tanto eh, problemática. No podemos eh, eh, enchufar el, el cable de los datos de uno de otro y decir ya tenemos, ya tenemos todo. Eh, me consta que la Seguridad Social, que está haciendo bastantes cosas a través de la, la tarjeta eh, social digital, que se está facilitando cada vez más ese intercambio para tener el conocimiento de las, de las prestaciones que se están dando en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, pues me he quedado con que Miguel Ángel estaba citando datos de rentas mínimas del año 2019 y es que lo que sucede es que de algunas comunidades autónomas no tenemos datos posteriores de lo que ha pasado. Ese intercambio no está funcionando a nivel técnico, como digo, es un tema complicado que se va articulando y lo que pasa que, que, bueno, es pues que vamos un poco atrás El diálogo, si sí es continuo. El, los responsables de la seguridad social en cada una de las, de las delegaciones eh, provinciales y desde el propio Ministerio de, de Inclusión, la verdad es que eh, le puedo decir que estamos todo el día reunidos con, con unos y con otros, pero, pero es cierto que no llegamos, a, no llegamos a más. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues eh, me parece que lo ha mencionado también usted, y es no marear a la gente. Eh, que la gente no esté hoy en una ventanilla, mañana esté en otra, sino que realmente pues, en la gestión esté esté articulada, vamos, que, que sea lo más transparente posible y lo más sencillo posible. Si ya con el COVID se nos ha complicado a todos la vida para hacer gestiones, pues las personas que además pues a lo mejor no tienen un internet en su casa o no, tienen, no saben cómo manejarse con estos formularios, pues, pues no duplicarles, duplicarles el trabajo. En ese sentido, pues sí se están haciendo eh, convenios de gestión con muchas comunidades autónomas, de manera pues, que se pueda pues una ventanilla única para las, eh, para las prestaciones, lo que llaman una ventanilla integral, y que, bueno, pues que los servicios de muchas comunidades autónomas pues que estén colaborando con, con la Seguridad Social en lo que es la gestión, de, la gestión de la prestación. Queda bastante por avanzar. De hecho, el IMV pues es un recién nacido y las rentas mínimas pues en algunas comunidades autónomas pues son recién nacidas y en otros casos pues también nos sé encontraron que algunas tuvieron pues un desarrollo eh, inicial eh, muy potente y ahora pues se han quedado pues a lo mejor en un volumen un tanto más, más bajo. La preocupación existe, lo que falta encontrar es el, es el acierto, el poder dar con, dar con ello, pero vamos, hay voluntad de, hay voluntad de esas reuniones, digo, tanto a nivel técnico, que son continuas, como a nivel político. Esa voluntad se está, se está llevando a cabo. Gracias, Pedro. Sobre la complementariedad, ¿querrías decir algo? Me Habéis hecho varias varias preguntas, todas ellas complejas. Eh, solo diré sobre una de ellas y luego un comentario sobre el tema de la renta básica universal, que es otro debate para que haría falta no ya unos minutos, sino una jornada entera, porque es un tema extremadamente complejo. Pero bueno, no, yo sí que diría que a mí me preocupa, en la línea de lo que planteaba Alfonso, eh, a ver, yo creo y, y enlaza un poco la cuestión esta del diálogo. Yo mi percepción, yo estoy fuera de la administración, por lo tanto no sé qué pasa en los pasillos, pero me creo lo que oigo y creo que hay voluntad de, de diálogo y espacios o puntos, momentos de encuentro por, por parte de, de, de, las, de todas las partes, ¿no? No veo mala voluntad o darse la espalda o ignorarse. Ahora bien, creo que eh, parte del problema está en la, vía optada, en la vía por la que se ha optado a la hora de desarrollar esta, esta prestación. Y no digo que sea un error hacerlo en la seguridad social, pero básicamente había dos vías. Una vía era la que se ha hecho, que es decir, la seguridad social en su nivel no contributivo, que además la Constitucional ha dejado muy claro que no tiene límites, podría llegar hasta donde quiera, por lo tanto no hay invasión de competencias autonómicas, puede poner en marcha programas no contributivos o asistenciales y llegar hasta donde considero eh, Y esto es la que se ha hecho. Pero esto quiere decir que, la, el IMV y las rentas minas autonómicas a dos esferas muy diferentes. Había otra opción, que era la de haber... Modelo, siguiendo un poco el, el modelo de la ley de dependencia, haber establecido una ley de garantía de derechos mínimos en un campo de asistencia social y haber dicho que en ejercicio de su competencia en asistencia social las comisiones autónomas deberán asegurar como mínimo una prestación de renta mínima de estas características y quien quiera hacer más que haga más, pero que el mínimo está asegurado por esa vía. eso es otra opción y supongo que algún día nos contarán los entresijos de si en el debate del año pasado se pensó, optó por una o por otra y por qué razones y creo que puede haber razones en favor de una y otra. Pero optar por la que se ha hecho, no digo que sea un error, pero incluye unos problemas, una serie de problemas importantes de encaje Formal de las dos cuestiones. Para empezar, una cosa de la que se habla poco. Van a jurisdic los, los conflictos van a jurisdicciones diferentes. Una va a la jurisdicción de lo social y otra a la contenciosa administrativa. Y cualquiera que haya pasado por los tribunales alguna vez sabe que una es lenta y favorable a la administración y la otra es normalmente rápida y favorable a la persona. A la jurisdicción social suele ser más tendente a proteger a la persona protegida. ¿no? Por lo tanto, incluso. En la hipótesis que uno esperaría, que es casi una tramitación conjunta de una única prestación, de... bueno, cuando, cuando uno cobra un, un complemento de mínimos de pensiones, el INSS le paga la pensión y luego en la misma nómina pone y además un suplemento para llegar al mínimo, no, no lo ve como dos cosas diferentes, está integrado. Algo así, ya sé que no es exactamente posible, debería ser esperable, de forma que una persona no inicie dos procedimientos administrativos en, en marcos legales diferentes, en paralelo, que pueden interferir uno sobre el otro. Y eso creo que tiene que ver con, con esa dificultad. Por lo tanto, diría, sospecho que no es un problema de falta de voluntad de diálogo ni de disposición al diálogo, es, un problema, es una, una cuestión de que hay debajo, de hay problemas de encaje. Técnico, he mencionado lo del año, que creo que es clave, pero también desde el tipo de punto de vista jurídico que lo hace más complicado de lo, que, de lo que parece. Muchas gracias. Y no digo lo de la renta básica, que no, no hablamos luego lo hablamos con calma porque, porque da para… Le damos la palabra entonces a Miguel Ángel. Eh, de, sí. Le he pedido brevedad y luego pasamos ya al taller donde… Ahí que sí. Que sea muy breve. Por tanto, contestaré más que en el término de financiación que… Un eh, poco por ahí creo que va la pregunta. Bueno, en primer lugar, como recordar antes, que eh, la renta básica se financia con impuestos progresivos, eh, supone un cambio en lo que es todo eh, el tema fiscal como está diseñado actualmente y, eh, entre otras cosas, también supone eh, se financia a través del ahorro de otras prestaciones y subsidios, todos aquellos que están por debajo de lo que es eh, la renta básica. Eh, rentas mínimas, becas, ayudas de vivienda. ¿Eh? todo esto quedaría englobado dentro, dentro de lo que es la, la renta básica se mantiene el resto de, perdón, de prestaciones que tienen que ver con, con de bienestar como salud, educación, dependencia pero eh, se eliminan, eh, se, además de eliminar estos ayudos, hay un impuesto de patrimonio adicional, la propuesta concretamente de Raventos decía antes que hay varios modelos concretamente del 1% adicional sobre el al 10% más rico, que estaría entre el 10% de, las, de mayor renta, un impuesto sobre las transacciones financieras y especulativas y una, la eliminación del IVA reducido compensándolo con más renta básica. Los cálculos hechos por los economistas de la propuesta de renta básica, con esto termino, eh, Graciela, calculan que eh, una propuesta de renta básica para el conjunto del Estado se situaría entre el 2 y el 6,5% del Producto Interior Bruto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. A, los, a las personas que me han acompañado aquí en este panel. Yo creo que tenemos mucha, mucho por discutir, eh, por debatir y nos vamos con un mensaje a los grupos eh, que siempre decimos en EAPN que no es utopía, es voluntad política. Eh, muchas gracias y pasamos a los talleres. Gracias, Graciela. Gracias a los a los ponentes. Vamos a dividirnos en tres grupos. Desde esta fila gracias. hacia abajo se quedan aquí con, con José y con Laura Ríos. Laura, te perdú? Encantado eh, de Ah, Laura. en contacto, ¿eh? eh, estas estas tres filas, una, dos, tres, se van con Alejandro y con Loreto. Eh, podéis salir por allí a una hora que os indicarán. Y estas tres filas para